Pues, eh, buenas tardes, saludos y continuamos con el curso, con el taller sobre desarrollo de presupuestos participativos con, eh, con jóvenes. Después de la primera sesión, en la que tuvimos oportunidad de hacer una introducción a todo lo que tiene que ver con eh, la participación ciudadana, sobre todo en el contexto de Andalucía, lo que hoy vamos a, a hacer es entrar de lleno en lo que serían bueno, los instrumentos que hemos desarrollado en el proyecto eh, YouthPB, eh, Presupuestos Participativos para Jóvenes, eh, que realizamos en el marco Erasmus Plus. Eh, esa guía que os vamos a trasladar está en fase de pruebas, aunque ya está en una fase muy final, y la idea es que vosotros eh, podáis seguirla para el desarrollo de vuestros proyectos en cada uno de los, de los grupos, y que luego al final, en la sesión que tengamos para presentarlo, el trabajo que habéis que hayáis realizado, también tendremos un poco una conversación compartida para poder eh, bueno, pues, ver en qué medida ha podido ayudar o ha servido para el desarrollo de, de, esto, de estos procesos. Eh, dicho eso, lo que voy a hacer es compartir pantalla y, y pasar ya a, a abordar el, los contenidos de hoy. esto de aquí no. Ahora creo que ya se está viendo. Vale. Un segundo, voy a aprovechar. Bueno, pues eh, vamos a, a, a continuar ya con la sesión. Eh, vamos a presentar ahora lo que sería esa guía para la realización de presupuestos participativos con jóvenes. Eh, algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Aproximadamente esta introducción va a durar una hora y nos servirá un poco de contexto ¿no? para el trabajo que tendremos a continuación donde habrá otro caso muy interesante como es el de peligro y también la presentación por parte de otros compañeros de algunas eh, herramientas que pueden servir para el desarrollo de algunas de las acciones que os vamos a comentar aquí. Eh, para iniciar un proceso participativo, algunas claves ¿no? que, que hemos identificado, la importancia de que entendáis el contexto donde se va a realizar, ser capaces de preparar el terreno, crear las condiciones para que haya una cierta pedagogía previa y que, eh, digamos, no sea sembrar sobre un terreno que no está previamente agado, no en el que hemos hecho una concienciación ¿no? de, de, de que, eh, en qué consiste aquello que vamos a, a, a trabajar, ¿no? es decir, que, eh, que no surja de la nada, sino que intentemos hacer participativo eh, esa preparación. ¿no? Y algo que, como veréis, está incluido, está incorporado dentro de las distintas fases que os vamos a comentar. Luego, crear unos cimientos firmes ¿no? en la organización, en la escuela, en el municipio donde se vaya a hacer. Y para eso, una de las claves es trabajar desde los valores. Eh, el objetivo del kit, del conjunto de herramientas del Youth TV, es bueno, pues brindar una comprensión profunda ¿no? de lo que sería la arquitectura, el diseño, herramientas, materiales que se pueden usar para estos presupuestos participativos que implican a gente joven y sobre todo ayudaros a que diseñemos procesos que sean exitosos. Eh, dentro de los aspectos que son importantes pues sobre todo eh, la cuestión del diseño del proceso diseñar bueno, no es fácil tenemos que tener en cuenta muchas, eh, muchas variables que son algunas de las cuales vamos a intentar anticipar eh, gracias a esta guía que, que, que os presentamos también sobre todo intentar que esto sea un proceso de continua mejora, perfeccionando las habilidades que vamos generando, eh, aprender haciendo, siempre tenemos que ser eh, digamos, estar abierto al cambio, a la modificación sobre la marcha, a ser resiliente a las circunstancias que se nos vayan dando, a tener un enfoque de aprendizaje reflexivo sobre esa serie de, de, de elementos imprevistos que puedan surgir. Y por último también, tener en cuenta las condiciones propicias y los valores sobre los que se construye, y conocer bien también dónde se lleva a cabo ese, ese proceso. Lo que llamamos condiciones propicias eh, son, digamos, aquellos factores contextuales, que van a ayudarnos a preparar un poco el terreno para que esos presupuestos participativos prosperen y funcionen. Eh, el fomento de ese entorno va a requerir compromiso y la acción combinada de distintas esferas. Esto es muy importante, porque al final los presupuestos participativos no lo hace, por ejemplo, una escuela eh, como algo cerrado en sí mismo, sino que, eh, salvo, que sal, salvo que estén muy circunscritos ¿no? a, a una entidad específica, eh, lo que hacen es ser oportunidades para abrirnos al entorno, ¿no? para abrir al... Al, a, para abrirse a la comunidad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, las condiciones, esas condiciones previas, pues serían eh, un poco las siguientes. Liderazgo, ¿no? es decir, tener el compromiso de los responsables en la toma de decisiones y también los responsables en desarrollar el presupuesto participativo. Eh, los responsables de la toma de decisiones, por ejemplo, puede ser en un, en un ayuntamiento, pues aquellas personas que, que bueno, que tienen que tomar al final una decisión de hacer una inversión, Por ejemplo. Y luego los responsables del presupuesto participativo van a ser aquellos que lo diseñen y que ayuden a lo que es su ejecución. Entonces, bueno, hay que tener siempre ese, eh, trabajar ese liderazgo, ¿no? eh, Luego, el apoyo político a la democracia local, ¿no? este, este concepto un poco va en la línea, ¿no? De contar eh, con el apoyo de los representantes en esto, que es algo que puede generar confianza y alimentar una cultura eh, de participación y también puede acercarse, acercar a los jóvenes a la, a la política. Los promotores locales también son importantes en esas condiciones que pueden ayudarnos a que los presupuestos participativos salgan bien. Y para ello bueno, pues estamos hablando de personas que generan confianza en la comunidad y que pueden ayudar a promover y fomentar ese presupuesto participativo. Estamos hablando pues de figuras que puedan ser reconocibles por parte de los jóvenes y que eh, bueno pues eso hace que, que haya un mayor apoyo, ¿no? una mayor implicación. Luego también es muy importante en esas condiciones eh, del entorno Crear conexiones y crear redes. Eh, crear conexiones y hacer redes eh, es fundamental porque lo que genera al final es la comunidad que de manera sostenida va a poder realizar esos presupuestos participativos en esta y en otras ediciones. ¿no? Bueno, pues todo ello estaría ahí. Eh, muy importante también sería valorar la participación, ser capaces de reconocer y de compensar la participación en el ámbito en el que estemos. Por ejemplo, eh, por poner un caso desde el punto de vista de investigación, nosotros desarrollamos un trabajo donde justamente lo que se proponía era el poder eh, reconocer la participación ciudadana que se realizaba eh, utilizando tecnología blockchain, que lo que hiciera es reconocer eh, esa participación y proporcionarte una serie de tokens de beneficio que te, por, que te permitirían bueno, obtener algún, alguna ventaja ¿no? dentro del municipio. Entonces, bueno, un ejemplo en este caso utilizando la tecnología, pero en general. El valorar la participación es importante porque la, valor, la, la participación requiere tiempo, requiere esfuerzo y aquellos técnicos o técnicas que, que, que estén implicados en, en esa iniciativa, pues igualmente eh, van, a, van a consumir tiempo de su jornada laboral, que en ocasiones pues, ocurre en muchas instituciones al final eh, se, hace, se puede hacer de manera altruista incluso. Tenemos que intentar que, bueno, que no sea así, ¿no? Que, que, que le demos la importancia política y social que esto tiene. Luego el soporte y capacitación técnica proporcionada, eso también va a ser eh, importante, contar con apoyo y con tutorización sobre todo para diseñar estos procesos. Eso es algo que estamos intentando también a través de estas sesiones con eh, las buenas prácticas que os estamos mostrando y con, y con esta guía que, que os estamos explicando ahora. Hacer eh, aprendizaje reflexivo y medición del impacto, eso también es muy, eh, muy importante y sobre todo no habla del día después. Es decir, hacemos un presupuesto participativo no pensando que es un experimento que se va a quedar ahí sino considerando que es un cambio cultural en la, en la organización y que, por tanto, pues hay que pensar en el siguiente y, y hay que generar unos aprendizaje y, y hacer un, una ligazón ¿no? entre esos diversos procesos. Y luego también la innovación y el espíritu emprendedor es fundamental. Esto se puede, lo, lo vais a notar mucho, cuando, por ejemplo, apliquéis estos procesos participativos o se desarrollen en diversas clases, por ejemplo, de un mismo instituto y veáis que clases que tienen perfiles distintos con personas distintas, pues en función de, de, de esa orientación emprendedora o orientación a la innovación, van a generar unos resultados u otros. ¿no? Entonces, esto también es una oportunidad para fomentar toda esa serie de valores que son tan importantes hoy en día. Eh, esto que hemos, que hemos visto son las condiciones previas, digamos, las condiciones que son importantes tener en cuenta y trabajarlas ¿no? para montar el presupuesto participativo. Pero luego lo que queríamos ver aquí era cuáles son los valores sobre los cuales nosotros establecemos, construimos, esos presupuestos participativos. Consideramos también que es una cuestión importante, porque sobre todo se trata de educar en, va en valores a los más jóvenes y para eso hay que dejar claro que el presupuesto participativo, aunque en muchas ocasiones al final lleve a una votación, esa votación no debe responder a un, a un, a un hecho puramente, a un proceso, un fenómeno puramente competitivo, en el que o gana uno o gana otro, sino que nosotros en el presupuesto participativo tenemos que fomentar la cooperación. Trabajar juntos para, eh, para construir una comunidad fuerte. ¿no? Yo creo que eso sería importante. Eh, fomentar la creatividad, también un hecho fundamental eh, que tendremos nosotros en cuenta en, este, eh, en estos valores que estamos desglosando, La democracia, ¿no? el valor democrático ¿no? del cuidado mutuo del trabajo con los demás. Es otro de los valores fundamentales que debemos de tener en cuenta. Una comunidad en la que todo se decide porque hay alguien que lo sabe todo eh, y por tanto tomar las decisiones o porque simplemente tiene el poder pues esto no, no, no encaja ¿no? entonces hablamos de otro tipo de sociedad la justicia también fundamental el valor de la justicia, intentarlo valorar a todos por igual y eh, fomentando que haya una serie de oportunidades en común el crecimiento eh, tomar esto especialmente para los más jóvenes como una oportunidad de crecimiento, de crecimiento personal de crecimiento en la comunidad el impacto. A través de los presupuestos participativos debemos de ser capaces de generar resultados, de generar inversiones, proyectos que sean más significativos, porque son proyectos que salen de la comunidad, que lo decide la comunidad y que revierten en ella. Por tanto, el impacto es otro de los valores importantes que debemos de tener en cuenta. Aprendizaje, fundamental. Para nosotros, todo proceso participativo debe de ser un proceso de aprendizaje, un proceso de escucha, un proceso de encuentro con los demás para construir algo en común. Por lo tanto, eh, además esto entronca perfectamente con todo lo que son los valores de, de la escuela, los valores de la educación. La apertura, eh, generar procesos que sean abiertos, no solamente con los contenidos que se generen, ¿no? eh, que, que, que sean abiertos eh, igualmente eh, a la comunidad, sino bueno, abiertos de manera que puedan ser inclusivos, que respondan a una serie de reglas en las que todos estemos dispuestos, estemos de acuerdo para, eh, bueno, para unirnos en ellas, para, para seguirlas. La participación, obviamente, ¿no? un presupuesto participativo, uno de los valores fundamentales es esa participación, eh, que es dedicar tiempo de nuestro aprendizaje en la escuela o en el municipio, nuestra, labor, de nuestra de nuestro ser como ciudadano, de nuestro ocio, para ocuparnos por los demás y para desarrollar proyectos en común. bien Dicho esto, hemos desglosado las condiciones previas para los presupuestos participativos, los valores que consideramos claves vinculados a esos, valor, a esos presupuestos participativos. Ahora vamos a entrar en lo que serían las etapas claves. Las etapas clave que hemos identificado en el, en el proyecto YouthPB serían las siguientes. Codiseño y preparación, compartir, informar y apoyar, generación de ideas, deliberar y decidir, hacer y entregar. Bueno, eh, en cualquier caso, porque considerad que ahora la presentación que yo voy a hacer, eh, de alguna manera, en los contenidos los vaya a ver reflejado en un documento que os vamos a entregar que es un documento modelo ficha que tendréis que completar, que es el resultado de lo que se va a generar ¿no? en cada uno de los grupos. Entonces, eh, de alguna manera, ese documento, esa, esa ficha, sigue la estructura de lo que voy a comentar ahora. Por lo que, al mismo tiempo que os voy explicando ¿no? esa etapa, eh, os puede servir para, para ilustrar lo que posteriormente ya tendréis que ir completando. Bueno, eh, es importante que sepáis que aquí intentamos desarrollar un modelo global un modelo genérico. Eso significa que al final en vuestro instituto, en, vuestra, en vuestro municipio, en las circunstancias que sea, puede que haya cosas que no apliquen. Pues, bueno, Simplemente un instrumento pues, no lo aplica y punto. ¿no? Bueno, la primera de las fases sería el codiseño y la preparación. Aquí de lo que hablamos es de conformar el proyecto, conformar el diseño del, del proceso eh, participativo. De alguna manera, eso es lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo juntos en estas sesiones, esta, digamos esta fase, eh, fase primera ¿no? de ese presupuesto participativo, que es pensar, anticipar cómo va a ser el resto de cuestiones. Eh, aquí bueno tendremos que tener en cuenta pues, la composición y los principios de trabajo eh, que se van a seleccionar y también que pueden ser adaptables a cada uno de los contextos en los que estéis. ¿eh? Bueno, eh, es importante que a la hora de desarrollar estos procesos de codiseño y preparación del presupuesto participativo, los jóvenes estén representados. ¿no? Creemos que esto es muy importante porque no habla ya de que no se trata tanto de un proceso hecho de arriba abajo, sino que la co-creación está desde el primer momento. ¿no? Entonces ellos se tienen que sentir representados y eh, bueno, tiene que ser un grupo que sea operativo, ¿no? que, que, que pueda eh, funcionar de una manera eficaz, porque va a trabajar eh, coordinando, supervisando, diseñando a lo largo de una serie de meses. Bueno, eh, algunos de los elementos clave ¿no? de, de, de ese proyecto. Primero, título del proyecto, en fin, esto es un poco por, por eh, eh, ponerle nombre ¿no? al, al, al diseño que vayáis a hacer. participante en, en, la, en la propuesta, serían pues, los nombres y apellidos de los miembros que participan, digamos, en ese en ese equipo promotor ¿no? del presupuesto participativo, en este caso, pues que vosotros en vuestro grupo. Objetivos del proyecto. ¿Qué se persigue eh, con ese proyecto de presupuestos participativos? ¿Vale? Tomar decisiones más, más adecuadas o más eh, cercanas, digamos, a los propios usuarios, educar en tales valores, lo que sea. ¿no? Eh, valores del proyecto. Os hemos mencionado algunos, pero vosotros podéis mmm, bueno, identificar otros ¿vale? que sean importantes. ...para vuestra organización, qué valores queréis fomentar a la hora de desarrollar ese, ese proyecto. El contexto, ¿en qué contexto se desarrolla el proceso? Nosotros hemos identificado aquí tres, aunque pueda haber otros, ¿no? eh, en principio que no tengamos contemplado. Un contexto puramente escolar, en un presupuesto participativo en el que pueda haber un presupuesto dentro de una escuela... Eh, que, se, ...que se va a comprometer a partir de las decisiones de lo, del alumnado, puede ser municipal... Con, con dentro de los presupuestos participativos cada un ayuntamiento eh, implicando directamente a, a los jóvenes en temas que le, a, que le afecten a ellos puede ser híbrido híbrido por ejemplo en el sentido de que imaginemos que un ayuntamiento va a equipar a unos colegios con una dotación para cualquier cosa ¿no? o, o, con, o va a habilitar a mejorar los entornos de los colegios ¿no? eh, por ejemplo haciendo un parque ¿no? que está al lado del colegio entonces en ese caso eh, es un proceso obviamente abierto a la ciudadanía pero también está muy claramente abierto eh, a lo que puede ser la escuela por tanto sería un, un modelo eh, híbrido ¿no? y luego otro que bueno pues aquí la, la casuística pues puede ser muy amplia y eso ya es, es algo que no iréis vosotros mostrando número de participantes estimado qué rango de edad va a haber vale si hay distintas franjas de edad o, o, o proyectos para distintas franjas de edad que también puede ser una cuestión que se pueda articular eh, si se mezclan eh, personas, alumnos de distintas edades, que también sea un tema que pueda eh, funcionar. Eh, luego tendríamos bases y normas de la convocatoria. Eh, esto sería, digamos, un poco el pliego, ¿no? el pliego de condiciones de cómo funcionan los presupuestos participativos. Las bases para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego. Quizá una cuestión más formal, ¿no? pero eh, temas como quién puede presentar los proyectos, qué tipo de proyectos se pueden presentar cómo será el proceso de presentación, qué plazo hay, qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos, eh, quiénes serán o quiénes conformarán las comisiones de selección de esos proyectos, qué sistema de votación, si es que va a haber, si es que va a haber votación, pues, eh, se va a seguir, etc. Eh, y luego desarrollar un cronograma de ejecución, ¿no? unos elementos, bueno, más o menos eh, claves, ¿no? Sobre eh, hitos claves sobre, para, para un poco pues, tener una guía. no. Eh, bueno, esto sería un poco esa primera parte. La segunda fase se refiere a compartir, informar, apoyar se trata de trasladar una vez que tenemos ese, ese proyecto diseñado, trasladar esa información a, a los participantes en el proceso ya hemos dicho que recomendamos que desde el primer momento el, lo, el alumnado esté presente en el equipo eh, promotor, pero se trata ya de hacer una difusión mucho más amplia, ¿no? Bueno, eh, pensamos que esto es una gran oportunidad para construir una cultura de aprendizaje que promueva habilidades y competencias sociales y cívicas y también que hay muchas herramientas y métodos para compartir información, promover actividades de aprendizaje, etc. Entonces todo eso un poco un iría aquí. En primer lugar, ¿cómo se promoverá el proceso? ¿De qué manera se va a anunciar, se va a difundir este proceso dentro del municipio, de la escuela, etc.? Para ello, habrá que diseñar un plan de comunicación y probablemente un equipo de comunicación que pueda trabajar en ello. Se puede hacer en prensa, implicar a gente a través de radio, eh, publicarlo en la web del centro educativo, del municipio, redes, carteles, etc. ¿no? Entonces, eh, ahí en ese bloque lo que tendréis que preparar es un poco ese pequeño plan de comunicación del proceso que diseñáis. En segundo lugar, tendríamos el contacto con agentes implicados. Aquí tenéis que diseñar muy bien y va a depender, aquí, va a depender mucho del, del lugar desde el que estéis diseñando el proceso, sea una escuela o un municipio, va a depender. ¿no? Pero eh, es importante que determinéis cuáles son los agentes que están implicados en esta tarea eh, para poder trazar alianzas con otros colegios en caso de que se pueda hacer entre varios, eh, con otras entidades, con, otro con el municipio, etc. Lo importante es que podamos anticipar cuáles son los, los agentes, los actores importantes que deben de estar involucrados con el fin de que no desarrollemos el proceso y digamos, oye, pues esto no está saliendo bien porque no hemos tenido en cuenta a tal actor que es fundamental para tal proyecto que se está presentando, por ejemplo. Bueno, apoyo de mentores. Eh, el apoyo de mentores se refiere sobre todo a que se pueda contar con expertos externos que puedan ayudar bien, bien en el proceso eh, participativo, ¿Vale? Eh, o bien también eh, que esos mentores puedan asesorar en alguna de las temáticas sobre las que se va a trabajar el presupuesto participativo. El presupuesto participativo puede ser generalista, ¿no? dentro de unas condiciones que puede ser el presupuesto, por ejemplo, o donde se han de aplicar los proyectos, pero eh, también puede estar vinculado a una temática. Por ejemplo, eh, digamos la sostenibilidad. ¿no? Digamos, hace proyectos de sostenibilidad, pues entonces, al final puede que tenga, puede que recurra a expertos que nos puedan hablar de temas vinculados a la sostenibilidad. Bueno, hay diversos, diversas formas de apoyar un proceso de presupuesto participativo por parte de, por parte de esos expertos, expertas externos, como puede ser el apoyo en la gestión del proyecto y la planificación del proceso, en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a través de acciones de formación, a través de tutoría y entrenamiento, ¿no? eh, proporcionando plantillas de materiales, acceso a estudios de casos, conjunto de herramientas apoyando la inclusión de diversos grupos sociales, eh, evaluando y comunicando eh, los resultados e impactos, o sea, que nos ayuden en la parte, digamos, ya un poco final de todo este proceso, realizando eh, talleres, eventos u otras actividades, utilizando también plataformas en línea o algún otro tipo de apoyo digital o técnico que necesitemos, y también intermediando en las relaciones con los financiadores o con instituciones pues, de tipo eh, público, político, etc. ¿Cuáles de estas herramientas y métodos utilizaríais para compartir y apoyar el proceso? Aquí os proporcionamos algunas, como veréis luego en el documento. Tenéis que seleccionar cuáles, eh, bueno, cuáles podéis trabajar. Este tipo de herramientas y métodos pueden ser también luego aplicables a, otra, a otro momento de comunicación importante en los presupuestos participativos que tiene que ver eh, con, una vez que se ha desarrollado un proyecto y hay una propuesta, hacer comunicación entre de, de los diversos grupos que las presentan con el fin de obtener los apoyos ¿no? por parte de eh, aquellos que, que tienen que votar o que tienen que decidir. ¿no? Pero bueno, eh, aquí tenéis algunas, ¿no? talleres de desarrollo de capacidades, eh, clases temáticas en la escuela, un talón de anuncios, compartir información en las clases por parte de alumnos y profesores, eh, talleres, reuniones con profesores, presentaciones durante las reuniones con padres, consulta abierta, apoyo de mentores expertos, eh, como decíamos antes, películas, vídeos promocionales, material y publicaciones en el sitio web, redes sociales, grupos temáticos, eh, algún evento, como se dice un poco en los proyectos eh, internacionales, un kick-off meeting, ¿no? un proyecto de lanzamiento ¿no? de, de que se va a hacer estación, eventos en, en la comunidad local, guía, folleto educativo, etc. Eh, aquí hemos incluido, luego ya os pasaremos la, la, las presentaciones, pues información sobre el caso de Ágora, que ya lo tuviste la semana pasada y por tanto yo no me voy a detener, pero que nos sirve un poco pues para ejemplificar esto que estamos hablando. Luego tendríamos eh, la, la fase 3. La fase 3, es la generación de ideas. Si nosotros ya hemos diseñado el, el proceso participativo, le hemos dado difusión en la escuela, y esa difusión es una llamada a la participación. La llamada a la participación lo que implica es que a continuación se generen una serie de grupos de trabajo, que ya bien puede ser gente que se postule a sí misma, que monte un grupo con una propuesta, o bien se puede trabajar, por ejemplo, porque cada clase genere una propuesta. Eh, en general, el hecho de que cada clase genere una propuesta puede tener ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que bueno, hay una cierta cohesión, y trabajo en grupo, un inconveniente es que al final puede generar dinámica un poco de retroalimentación de, de que mi clase vota lo que digamos lo que han propuesto o no vota a otros porque hay una cierta competencia. Pero bueno, ahí también podemos eh, buscar eh, formas ¿no? para un poco mitigar esto, pero son cosas que el grupo promotor se tiene que plantear. Entonces, una vez que esos grupos van a trabajar, hay un tema importante que es generar ideas. Generar ideas para eh, presentar proyectos La fase 3 de generación de ideas es una fase creativa que consiste en, en producir el mayor número de, de, de soluciones ¿no? para un posible problema. Esta es una fase que es fundamental en lo que son los presupuestos participativos, porque eh, sobre todo nos marca un espacio de tiempo fundamental con jóvenes con el fin de poder trabajar eh, diversos tipos de competencias, entre otras, por ejemplo, el trabajo en equipo, el podernos acercar mucho más a lo que es la comunidad, el... El poder desarrollar enfoque de eh, aprendizaje basado en proyectos, porque al final lo que van a tener que presentar ellos, eh, cuando acaben un poco esta fase, es una iniciativa que posteriormente pasará a ser debatida, votada, seleccionada eh, dentro de ese marco de lo que son los presupuestos participativos. Entonces, bueno, pues en, en ocasiones no se le da tanta importancia, pero yo creo que es fundamental desde el punto de vista educativo, como nosotros estamos ahora eh, comentando, en el marco en el que nos encontramos bueno el, el diagnóstico el diagnóstico es una cuestión que vamos a preguntar y que es fundamental y que tiene que ver con pedirle a nuestro alumnado, a los jóvenes que hagan un diagnóstico de cuáles son las necesidades que hay en su entorno aquí se le pueden plantear diversos métodos de diagnóstico, observación entrevista, hacer mapas de, de, de viaje mapas de experiencia, ¿no? de determinadas cuestiones entonces aquí lo que tendréis que vosotros eh, incluir es cuáles son las dinámicas eh, que le vais a ofrecer al alumnado para que hagan ese diagnóstico. ¿Qué instrumento? Por ejemplo, una opción podría ser al margen de darle una batería o una guía ¿no? donde puedan ver distintos instrumentos, hacer algún eh, curso formativo, hacer algunas sesiones eh, de conferencias con gente que venga desde fuera para plantear, Diversos tipos de cuestiones, etcétera. ¿no? Eh, bueno, esta parte sería importante, y es el diagnóstico del entorno. La ideación, cuando hablamos de ideación fundamentalmente es generación de ideas. Aquí igualmente hay multitud de, de metodologías para poder eh, desarrollar ideas, ¿no? metodologías eh, vinculadas a la creatividad. Igualmente, pues podéis proponer algunas de ellas o bien de qué manera vais a proporcionar esos instrumentos para que los, los, los chavales puedan eh, trabajar con ellas y puedan bueno, pues, eh, hacer algo que, que generalmente no ocurre demasiado, es que muchas veces tenemos una idea y esa primera idea nos parece que es brillante y de ahí nos salimos, cuando realmente, a poco que le dedicamos algo de tiempo a la creatividad con cierto método, nos damos cuenta de que podemos mejorar mucho esas primeras intuiciones iniciales o darnos cuenta de que no eran tan buenas ¿no? entonces, bueno, esa parte de ideación eh, va a ser fundamental sacar a, a, a los chavales y a nosotros mismos de sus espacios más de confort y que tengan un tiempo libre de otra serie de connotaciones de otra serie de, de, ¿no? de, de, de, otra serie de, de limitaciones para poder eh, pensar sin todavía tener que... que Tener que, eh, digamos, tomar esa idea y pasarlas por el filtro de las condiciones de la realidad que impone el proyecto. Y cuando nosotros hablamos de ideación, eh, lo que intentamos es hacer una especie de, de pensamiento eh, libre sin, bueno, sin, otra, sin otras barreras. ¿no? Porque para eso habrá tiempo después cuando haya que conformar ese proyecto, ese proyecto final, dentro de unas condiciones que son las que nosotros hemos establecido, por ejemplo, en el pliego de, de, de los presupuestos participativos Bueno Preparación de prototipos y proyectos eh, Los prototipos sería esa siguiente fase, nosotros aquí hemos seguido un poco esa metodología eh, Design Thinking que, que, que un poco pues, nos da una trayectoria ¿no? para hacer innovación Entonces, una vez que ya tenemos esa idea nosotros lo que vamos a hacer es una selección de, la, de las mismas de cara a resolver algo concreto que es lo que nosotros como equipo no hemos propuesto hacer. ¿no? Queremos plantear un proyecto para hacer tal cosa. Entonces ya se trata de tomar esas ideas, que son como esas piezas de un Lego, y montarlas de forma que eh, bueno, pues respondan a los condicionantes de las ideas sobre el papel. Sino que trabajemos desde lo material, elaborando prototipos, eh, prototipos reales. Y, y bueno, eso nos puede dar también oportunidad oportunidades muy interesantes de aprendizaje. ¿vale? Eso sería algo también eh, interesante, ¿no? Al final, todo esto acabará dando lugar a ese proyecto, ¿no? Que será el proyecto que se presente, ¿vale? Presentación de proyectos. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener son esa presentación de proyectos eh, un poco a la, a la comunidad, ¿no? cómo se hace esa formulación de, de, de propuestas, ya eh, finales, ¿no? para que lo, los terceros que no forman parte del equipo ya las puedan ver, dónde y cuándo se envían esas propuestas dentro de lo que es el proceso eh, organizativo. ¿vale? Eh, luego también eh, habría esto que llamamos aquí afinar la propuesta de lista de preseleccionados. Esto depende ya en función del diseño que elijáis, pero en algunos casos lo que se van a preparar son dentro del comité de organización, habrá un comité o ese mismo que lo que haga es revisar las propuestas presentadas con el fin de verificar su viabilidad, de pedir que antes de que pasen a una fase de selección, de votación, eh, se modifiquen determinadas cosas ¿vale? con, el, con el objeto de que no se lleve algo que, bueno, que, que no entra dentro de las bases, que no es realizable o cualquier cuestión. ¿no? Entonces, esa parte de afinar la propuesta y hacer una especie de preselección casi un proceso de revisión, creemos que es importante y que nos puede ayudar un poco pues, a aliviar el que luego pueda haber algún tipo de, eh, bueno, pues de, de desilusión, de desencanto ¿no? con respecto al trabajo que se, ha, eh, que se ha realizado. Es posible incluso que esa afinación de la propuesta la pueda hacer ese comité o la pueda hacer la propia comunidad. ¿vale? O sea, que se haga de una manera abierta, que se presente el proyecto y que otras personas de la comunidad, otro, otros alumnos, puedan eh, lanzar comentarios a la misma o gente de la comunidad, eh, digamos, ciudadana. Eso también podría ser interesante como paso previo a cerrar ya las propuestas que se acabarán votando. Bueno, aquí tenemos otros, o, eh, otros dos casos, ¿no? Que, que bueno, pues, entre otros, eh, vaya a conocer el de Peligro eh, esta tarde, entonces, bueno, yo no me voy a detener aquí. Peligro es uno de los municipios con, con el company, ¿no? Que es un, es un concejal, ¿no? Que, que lleva a todos estos temas y que es un entusiasta de la participación, y yo creo que uno de los grandes activos que también tenemos en Andalucía ¿no? en el desarrollo de este tipo de propuestas, y que nos va a contar cómo ellos lo están trabajando en su, en su, en su municipio, ¿no? en su ayuntamiento. Luego llegaría la cuarta etapa. La cuarta etapa se centra en la deliberación y la toma de decisiones, y eh, va a incluir actividades como son debates públicos, promoción del proyecto votación final de las propuestas y publicación de resultados, asignación de recursos, verificación de la viabilidad de la puesta en práctica de la idea y posterior seguimiento de su evolución y aplicación. Eh, aquí vamos a, a tener una, una fase, un momento que llamamos lo que es la búsqueda de los aliados. Y es que una vez presentadas las propuestas en el centro escolar o la comunidad, se va a animar un poco a los estudiantes a hacer campaña para conseguir apoyo para esas propuestas. Entonces, lo que vamos nosotros es un poco haciendo una labor política ¿no? de, de convencimiento, ¿no? de generar un cierto apoyo, consenso, para que eh, las propuestas pues, puedan tener el suficiente respaldo. Eh, ¿Cómo van a presentar los proyectos los, las jóvenes participantes? Bueno, pues eh, esto también habrá que, habrá que, que definirlo, ¿no? es decir, si se va a hacer una jornada de presentación de propuestas, si se van a hacer varias si se van a hacer solo en la escuela o en el caso de que tengan que ver también con el municipio, con el entorno si se van a hacer fuera, ya depende también de cuál sea ahí eh, la, digamos, la población que está llamada a esa votación o a esa selección ¿no? entonces eh, eso también es importante y también es una oportunidad para entrenar lo que son la, las competencias de, de hablar en público, de presentar que puedan tener eh, los, los estudiantes igualmente también es muy importante aquí, en esa presentación de, de propuestas, el utilizar formatos bueno, que puedan ser innovadores. ¿no? Nosotros en ocasiones pues, vamos a, a formatos un poquito más, pueden ser un poco más clásicos, pero pensás que ellos a lo mejor están eh, pasando ya mucho tiempo pues, en Instagram, en TikTok, en otras redes, que pueden ser interesantes para que ellos trabajen su creatividad y usen esas herramientas para un fin de ese tipo, ¿no? que es un fin al final eh, democrático y con bueno, y que persigue el bien común. ¿no? La deliberación. La deliberación hace referencia a lo que es la propuesta de un debate donde se confronten los distintos proyectos, ¿no? Se pueda deliberar en, entre los mismos. Pueden ser los que promuevan los proyectos o pueden ser también la propia comunidad. Eh, la propia comunidad que ¿no? está llamada a, hacerla, a, a votar, eh, para que bueno, pues puedan ellos defender sus puntos de vista. Esta cuestión deliberativa es muy importante porque muchas veces pensamos presupuesto participativo y lo que se nos va en la mente es, vamos a votar, vamos a votar entre proyectos. Eh, votar si únicamente pensamos en la idea de votar, el, el votar lo que hace es dividir ¿no? en varios grupos o entre dos o entre tres o cuatro opciones. Entonces, no necesariamente es un punto de encuentro eh, que, nos pueda que nos ayude ¿no? a, a trabajar algunos de los valores que hemos hablado anteriormente. Por eso la deliberación va a ser muy importante. El debate, por ejemplo. ¿no? Y regular un poco cómo se va a realizar. Eh, esto también va a permitir, por supuesto, pues trabajar otra serie de competencias que van a ser muy importantes. Verificación de proyectos. Eh, esta parte o, o este momento tiene que ver con el que hemos visto también anteriormente de afinar. ¿no? Si no se ha hecho entonces, será ahora también cuando haya que, eh, que hacerlo, ¿no? hacer ese examen ¿no? de eh, bueno, cuánto se ajustan los proyectos a las, eh, a las normas. ¿no? Entonces, esto es algo que también vosotros Tendréis que acabar determinando en qué momento eh, lo situáis o si bien eh, no os quedáis con esa pieza dentro de vuestro proceso. Igualmente, ya estamos, estamos hablando aquí de un, de un marco general que no todo tiene que estar en todos los que diseñáis. ¿no? Selección de proyectos, la votación. ¿vale? Bueno, eh, en principio estamos hablando de votación, que puede ser a través de diversos procedimientos, en urnas, en, en lugares específicamente eh, preparados para votar. Eh, una votación que se puede hacer también vinculada a una cierta gamificación, ¿vale? eh, Con el objeto de que los niños pequeños pues, puedan eh, sentirse más llamados, ¿no? A, eh, a hacerla. Es decir, que no es llevar una papeleta a una urna, ¿no? Sino pues, jugar a lo mejor con determinados elementos, ¿no? Y, y, bueno, hacerlo de otra manera más creativa. Pueden ser votaciones también en línea, pueden ser una votación híbrida, o en algunos casos también se puede hacer mediante, no directamente a través de una votación, sino. Por un proceso eh, de selección basado en otras reglas que hayáis especificado en, en las bases, ¿no? en las bases iniciales. Publicación de resultados. Este momento es importante ¿no? para, para los participantes, eh, ya que al final supone bueno, pues dar a conocer cuáles son los proyectos eh, seleccionados, cuáles son los proyectos que no han tenido éxito. Eh, todo ello hay que, tiene que saber ser gestionado, porque, bueno, pues, al final, eh, después de tirarte unos meses trabajando en estas cuestiones, hay un compromiso emocional muy grande ¿no? con el proyecto que has desarrollado y el que, no pueda, el que no cuente con un respaldo, pues siempre supone un, un revés, ¿no? Entonces, algo que, bueno, tendríamos que, que tratar de gestionar eh, de la mejor manera, eh, manera posible, ¿vale? Igualmente, ¿no? como se indica aquí, ¿qué ocurre si hay proyectos que no han tenido éxito, pero bueno, qué se hace con ellos? Pues Es, por, es probable que en un determinado momento, si un proyecto no ha sido elegido, no significa que en el futuro no pueda ser objeto de esa financiación, ya bien sea a través de presupuestos participativos o directamente que la comunidad escolar o el municipio diga, oye, este proyecto vale de aprenderlo, pues si no puede ser en los presupuestos de este año, vamos a hacer un compromiso para que en otro eh, año se haga, ¿no? a través ya de una decisión política, no directamente como resultado de ese proceso participativo. sí si de forma indirecta, no, no, no, no de forma directa. ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso también del Ayuntamiento eh, de Altea, que, que estará el último día con nosotros, el día de la... Eh, no, Altea ya lo tuvimos. El, Cartagena lo tendremos el último día, el día que presente vosotros vuestro diseño eh, de procesos participativos, también nos contarán en su caso. ¿vale? Eh, hacer y cumplir. ¿no? Aquí es el momento en que ya estos proyectos, estos, eh, estos proyectos resultados del proceso participativo, se hacen realidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto al final es una parte importante porque movilizar todos estos esfuerzos eh, debe verse recompensado de alguna manera ¿no? con, bueno, pues con, con ese compromiso ¿no? de la institución por llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, aquí. Eh, Tendríamos que hacer una, una, una fase, ¿no? que es lo que es la ejecución y el, y el, y el llamamiento, eh, por ejemplo, para hacer partícipe de esa ejecución al equipo que ha participado. Eso puede ser una, una cuestión que, que, que sea muy interesante, es decir, que el propio colegio eh, no haga únicamente, o sea, el grupo no, no únicamente genere el, proce, el proyecto para que luego se haga y que lo ejecute un tercero, ¿no? responsable de lo que sea, sino que ellos mismos se involucren en la ejecución y la supervisión de, de esa inversión que se va a realizar. Entonces, eh, esa parte podría ser muy interesante. No solamente el equipo promotor, sino también puede que el resto de la comunidad universita, universitaria, perdón, de la comunidad escolar, también se implique en eh, la ejecución eh, de dicho proceso. Igualmente, pues, todos los procedimientos que tengan que ver con la puesta en marcha, con el control de la misma, etc. Eh, evento de celebración. Este, este momento también es, un, es importante, ¿no? porque lo que va a permitir es hacer una apuesta de de, de gala ¿no? de, de los proyectos ¿no? que han sido elegidos y que eh, bueno, pues la, la, la comunidad, ya sean los padres, ya sea eh, el vecindario o la gente que puede estar implicada, pues eh, conoz, conozca eh, ese proyecto, cómo ha ido su ejecución y también que se haga una cierta rendición de cuentas sobre el mismo, ya sea una vez se ha ejecutado o una vez bueno se pues empieza a ejecutar de manera previa. ¿no? Pero siempre la idea de ese, de ese evento ¿no? lo que nos permite un poco es adquirir cierta notoriedad eh, social. Y es un momento también importante para reconocer la participación de todos los que han estado allí eh, generando proyectos, votando, etc. Este reconocimiento de la, de la participación... Bueno, puede ser a través de algún tipo de, de beneficio más, de motivación más eh, extrínseca, ¿no? Tipo, pues, algún, algún premio, ¿no? Alguna calificación, un certificado, o, eh, bueno, pues cuestiones más simbólicas, ¿no? Como esta idea de ser alcalde joven por un día, ¿no? O otras cuestiones que permitan tener un reconocimiento por parte de la comunidad. Y, bueno, aquí tenemos también otras ideas sobre el, sobre el ayuntamiento de, de Antea. Y, y bueno, fundamentalmente, eh, a continuación en la presentación lo que vais a encontrar es alguna información que ya os anticipamos el otro día, que tiene que ver con algunos eh, procesos de presupuestos participativos que se han realizado en, en otros países de Europa, ¿no? como comentábamos el otro día, eh, procesos que tenemos ahora mismo mapeados en, en la web USPB y que os invitamos a que los leáis también, los tenemos traducidos, ¿no? algunos de los que se han hecho en polaco y en inglés, están traducidos al español para que veáis un poco cómo se trabaja en otros en otros lugares y bueno e igualmente una vez que diseñéis los vuestros y los podáis llevar a cabo os invitamos a que los podáis subir también a la plataforma de, de, de yuspiving con el fin de darle difusión en, en españa y en otro y en otros lugares bueno dicho esto lo que lo que vamos a hacer ahora es que dejo yo de compartir eh, presentación y, bueno, pues, en el caso de que tengáis alguna pregunta, pues, estoy a vuestra disposición. Eh, comentaros que, como os decía, el, esta guía es una guía que está en un borrador fase final, ¿no? pero eh, estamos acabando de perfilarla. Eh, de ahí que, al final también, cuando hagamos la última sesión, pues tendremos una pequeña, un pequeño tiempo de debate para que nos podáis decir qué cuestiones están más claras, cuáles están menos, qué ha funcionado mejor o peor de manera que, que bueno, pues también nos ayudéis al desarrollo de, de, de la versión final. ¿vale? Entonces, pues nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas antes de continuar con el programa. No sé si hay alguna cuestión. Bueno, en caso de que no haya, eh, ya veréis, a nos pasar a mis compañeras la, la ficha de, de esos procesos. Y sigue fundamentalmente el índice que os he comentado. Entonces, ahora lo que hacemos, eh, Sandra o Alex, que estáis sí. por ahí, para dar paso a la siguiente, siguiente fase de la tarde. Vale, pues si no hay preguntas, Esteban, eh, seguimos con... Con la presentación que va a hacer nuestro, nuestro compañero Antonio Mato, que es del Máster de Intervención Psicopedagógica, Esteban apuntaba hace unos minutos eh, algunas cosas sobre gamificación, por ejemplo, ¿no? eh, que hay que hacer esta democracia participativa con niños y jóvenes, eh, algo que, bueno, pues que sea divertido, que sea llamativo, que no tiene por qué ser una urna y un papel… Y, y bueno, hemos preparado una pequeña presentación muy rápida donde vamos a mostrar diversas dinámicas y diversas plataformas que son gratuitas, eh, que podéis acceder eh, de manera online y que os pueden servir de apoyo a la hora de organizar eh, presupuestos participativos. Eh, si el compañero Antonio está por ahí. Antonio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estupendo, Antonio. Pues si nos compartes pantalla, por favor, para ir viendo eh, la presentación, yo creo que va a ser muy interesante. Eh, decíamos que, bueno, que pueden servir para estos presupuestos participativos, pero no solo eso, sino que, bueno, pues se puede integrar en muchas dinámicas a nivel, eh, bueno, pues pedagógico, a nivel educativo. Eh, pueden, ser, pueden ser herramientas muy útiles y muy llamativas para, para los jóvenes. ¿Nos compartes pantalla, por favor? Voy. ¿Se ve? Vale, se me sí. escucha, ¿no? Ok. Pues buenas tardes a todos y todas. Eh, voy a presentar eh, algunas herramientas que pueden eh, fomentar la participación. Eh, antes que nada, eh, de sacar algunos rasgos comunes de, de estas herramientas, como pueden ser que fomentan la participación en los contextos en los que se implementan, Favorecen la, di la dinamización de los procesos de participación. No requieren de un alto grado de conocimiento informático. Aportan un cariz pedagógico a los procesos participativos. Impulsan la democratización de la participación. Su carácter novedoso puede motivar a las personas a participar en los procesos participativos, sobre todo a la juventud, y son gratuitas. En primer lugar, voy a comentar la dinámica, que no es una, estrategia como, no es una herramienta como tal, Philips 6.6. Eh, se trata de formular una pregunta o una problemática, eh, dividir a, al aula o al espacio, eh, a, a las personas en este caso, en subgrupos de seis, eh, darles seis minutos y dejar que debatan y discutan sobre una temática. Luego al final eh, se recogerán en un informe toda, toda esa información y, y se llegará a una conclusión final. Eh, es interesante porque aporta o facilita un espacio de, de debate, de discusión, eh, que puede ser muy fructífero a la hora de, de, pues de tratar temas de, de participación. Por otro lado, tenemos la herramienta de Mentimeter, que se define como un espacio para la creación de presentaciones y reuniones interactivas que permiten encuestas en directo, cuestionarios, nuevas de palabras, etc., y que aporta información en tiempo real, independientemente de si nos encontramos a distancia, de forma presencial o de forma híbrida. Eh, es muy sencillo de utilizar, ya que solo tenemos que acceder a la página web, eh, crear una presentación, registrarnos de forma totalmente gratuita, eh, ir editando lo que va a ser nuestra presentación. Podemos elegir eh, Elección múltiple, escala, ranking, eh, preguntas y respuestas, etc. Y vamos editando pues, lo, lo que elijamos. Eh, las entradas eh, por participantes, la, la pregunta que vamos a, a realizar y, y toda la, la información que nos aparece. En este caso eh, voy a poner como ejemplo la nube de palabras, ya que supone una herramienta muy interesante para, pues, para establecer murales de ideas y fomentar el, el brainstorming. Entonces lo que haríamos sería pedirle a los jóvenes que con su móvil, tablet o ordenador eh, introdujeran el, el código que aparece en pantalla y les aparecerá la pregunta, a la cual pues, van a ir contestando y eh, puede aparecer, o como vemos aquí arriba a la derecha, eh, en forma de, de ideas, de, de conceptos o si, pre, o si proponemos eh, propuestas, pues pueden elegir directamente eh, qué propuesta es, la que más les gusta, o eh, bueno, en ese sentido. Eh, por otro lado, tenemos la herramienta de ClassDojo, que es una herramienta bastante utilizada, sobre todo en Estados Unidos. Eh, es una aplicación orientada a crear una cultura positiva, dar voz al alumnado y compartir momentos entre profesorado, alumnado y familia. Permite crear clases y grupos de alumnados en donde se pueden colgar pues, diferentes recursos, como vídeos, textos e imágenes, y además el profesorado puede aportar feedback al alumnado. Es muy interesante ya que nuevamente vuelve a crear un espacio eh, dinámico e incluso divertido, por qué no, donde, donde fomentar la, la participación. Eh, lo único que tenemos que hacer es descargar la aplicación, crear una clase nueva añadiendo lo, los datos que nos pide, eh, podemos visualizar también a, al alumnado con diferentes emojis o, o imágenes. Podemos crear mesas y grupos. Eh, como he comentado, podemos dar feedback eh, sobre la tarea que están realizando. Podemos incluso subir historias de la clase, que se puede ayudar un poco a conectar. Si estamos ahora con el tema online, si estamos divididos por grupos o, o por salas, pues podemos ver a través de la aplicación cómo están trabajando todos los compañeros y compañeras en los diferentes espacios. Y a la vez podemos involucrar en esos procesos a la familia, que, que me parece algo pues, personalmente bastante interesante. Eh, también tenemos a Kahoot que es una gran eh, conocida, una gran aplicación conocida. Eh, se trata de un juego de, de preguntas y respuestas, eh, de modo que el móvil, como estamos viendo en estas herramientas, se convierte en un control remoto con el cual se puede responder a las preguntas, eh, mientras que en la pantalla se muestran pues, las preguntas las preguntas, las respuestas y, y quién va ganando. Eh, entonces, una vez completadas estas preguntas, pues un podio premia a aquellos y a aquellas que han conseguido mayor puntuación. Nuevamente es gratuita, solo tenemos que acceder a la página web, registrarnos, eh, comenzar a crear nuestro quiz, eh, añadir las preguntas, eh, poner un tiempo límite, añadir imágenes, eh, las respuestas... Y, y esta sería la forma en la que se vería, ¿no? Eh, nuevamente, eh, hace, hace de la juventud, eh, el alumnado, las personas, eh, a través del teléfono móvil, eh, introducen el código eh, y les aparecen la, las preguntas y van pues, eh, participando en este, en este juego. Y es bastante dinámico y, y divertido. Eh, por último, tenemos Kogel, eh, que se trata de una herramienta online para crear y compartir eh, mapas mentales y diagramas de flujo en formato digital. Y funciona directamente en el navegador y no es necesario descargar eh, ni instalar ningún programa. Eh, como vemos en pantalla, eh, esa sería la, el, digamos, la, la presencia de, de la herramienta. podemos eh, Es muy interesante porque permite pues Todas esas ideas o conceptos que tenemos o con los que estamos trabajando, pues transformarlo en un plano digital. Y ayuda bastante a, a comprender, eh, gracias a la, al establecimiento de relaciones entre los diferentes conceptos. Puede que sea un poco aburrida a priori, pero si le damos un enfoque pues, didáctico, lúdico, eh, podemos, puede llegar a ser una gran herramienta también. Eh, se puede añadir como una extensión de Google y permite la cooperación a través de la edición compartida. A modo de conclusión, eh, considero importante resaltar que si queremos una juventud participativa, debemos dinamizar los procesos participativos, participativo, hacerlos divertidos, hacerlo, mm, más acercarlos a, a la realidad de los jóvenes. Y, y, por supuesto, también partir de sus necesidades e inquietudes, ya que, ya que tienen eh, una opinión, tienen una perspectiva que, que importa y que, por supuesto, es, es relevante. Y por último, debemos considerar también la participación como un elemento fundamental para el desarrollo social, educativo y democrático, por, por su cariz de transparencia y, y por, por ese fomento que tiene de, de la igualdad y la equidad. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti, eh, Mato, por esa fantástica presentación. Yo personalmente no conocía algunos de los recursos que nos has planteado y creo que pueden ser muy interesantes, ya no solo a nivel de fomentar la participación en los más jóvenes, que también, sino pues para utilizarlo en clases, en dinámicas, en intervenciones psicopedagógicas y bueno en otros aspectos. Vamos a dar... Puedes dejar de compartirnos sesión cuando quieras, eh, Antonio. Vamos a, dejar, vamos a, a dar paso a, al trabajo en grupo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar en grupo uno, unos 30 o 40 minutos. Mi compañero Alejandro os va a enviar a las salas. como el otro día, no tenéis que hacer nada. Cuando acaben esos 40 minutos, volveréis a la principal. Haremos un descanso de... Eh, 20 minutos, media hora, y luego cerraremos con la intervención del concejal de peligro, no sé si le conocéis, Pani Guzmán, eh, de aquí, de, de la provincia de Granada, que tiene una amplia experiencia en presupuesto participativo y yo creo que va a ser muy, muy interesante de, de escuchar. Entonces, ahora que comenzamos los grupos, van a ser los mismos, los mismos grupos de, del otro día, ¿de acuerdo? Similar, a no ser que haya fallado alguien. Y eh, comenzamos a trabajar esta ficha que ha presentado anteriormente Esteban. Vamos a pasar por los grupos, mi compañero Alejandro y yo, y os lo vamos a dejar el enlace a la ficha para que podáis trabajarla, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis cuando volvamos a la sesión, nos lo comentáis. Esta ficha es la que vamos a ir trabajando los días restantes y que vamos a presentar el último día, el 24 de junio, ¿vale? Bueno, que a veces están tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Eh, como la realidad de un municipio que alguna gente podría decir peligro es como un barrio de Granada. No, no. Peligro es municipio con identidad propia. Y bueno, entre otras, es una de sus características es que somos, si no el municipio, uno de los municipios más jóvenes de la, de la provincia de Granada. Somos ahí no tengo datos ahora mismo en la cabeza, ¿no? pero la población entre, entre 3 y 35 años es, es, es más elevada ¿no? que de la media de, de la población de la provincia. ¿no? Esto se da fundamentalmente en el área metropolitana de, de la ciudad. Bueno, eh, aterrizando hace no sé, unos meses, eh, compañeras de Media Lab, eh, también me, no, me pediste una entrevista, ¿no? Una entrevista para el proyecto de Ramos Plus, lo que, estamos, lo que esté participando con distintos socios europeos en torno a la participación o el participativo juvenil. ¿no? Y ahí apuntábamos, ¿no? dentro de las características de la participación ciudadana de los jóvenes en nuestro país en general, precisamente eso de que estaba hablando: ¿no? que la participación juvenil, precisamente, era no arreglada o la estructurada. Eh, es muy rica y variada, una ciudad como Granada, eh, con, bueno, con el potencial que tiene cultural, cultural y con la riqueza que tiene también a nivel de naturaleza, paisaje, socioambiental, eh, eh, da muchos espacios de oportunidad donde los jóvenes se encuentran, se encuentran participando de, de, de múltiples y de diversas maneras, ¿no? pero, pero probablemente, ¿entiendes? es uno de los problemas es que nos encontramos la relación entre esa participación juvenil, ¿no? Eh, y aquellas que desde la institución, como decía antes yo como cargo público, pero también eh, algunos de vosotros podéis ser o, o tenéis intención de ser técnicos que trabajáis tanto en instituciones públicas o en asociaciones, nos encontramos, ¿no? y, y de aquí sale el, una frase común eh, en las instituciones es que los jóvenes no participan, ¿no? falso total, totalmente totalmente rápido. Los jóvenes, los grupos de jóvenes participan, participan en sus espacios sociales, culturales, deportivos, socioambientales y fundamentalmente de ocio también, porque porque bueno, es una edad en la que los si hay, si algunos caracteriza es el querer pasarlo bien, ¿no? Quizás echamos a veces en falta una participación con una mayor incidencia política que no partidista o, o transformadora, ¿no? Eh, nosotros desde el Ayuntamiento de Peligro, bueno, el, pa, el, nuestra manera de gestionar y de plantear eh, el gobierno local tiene mucho que ver con la participación ciudadana, la participación ciudadana eh, no como, como adorno, sino como, como eje transversal de toda la acción de, de gobierno local. ¿no? Y lo que nos encontramos cuando llegamos, cuando llegamos al Ayuntamiento es la prácticamente en una presencia ¿no? de, de los jóvenes en cualquier tipo de debate que condicionara pues, la realidad del pueblo, su presente y su futuro, ¿no? totalmente ajenos de cuestiones que tenían que ver en nuestro municipio, con temas relacionados con la formación, el empleo, la vivienda, la economía, ¿no? pero también cuestiones que tienen que ver como la cultura, la cultura o, o el cuidado de, de nuestro entorno, ¿no? Y bueno, son cuestiones que no estaban presentes eh, en, en, lo, en las agendas y en los debates, ni de la institución y ni siquiera de las asociaciones y los colectivos existentes. No nos no, no estaban muy, muy lejanas. Por lo tanto, eh, el horizonte de cualquier responsable público, de cualquier administración, eh, si deja apartado a los jóvenes, eh, está limitándose ya su capacidad de acción, de mejorar y de, y de transformar la realidad, ¿no? Total, que nosotros eh, empezamos a plantearnos, empezamos a plantearnos, pues una nueva forma de, de gestionar desde lo local y ahí eh, empezamos a poner en marcha eh, una herramienta que creo que de la que ya venías hablando, que es el presupuesto participativo, eh, que no es más que un instrumento que nos permite, nos permite que la ciudadanía organizada o no uno en este caso pueda participar, eh, pueda participar en el debate y, y, y darle forma a propuestas a propuestas eh, para incidir de manera, de manera directa, directa en la elaboración de los presupuestos, de, de los presupuestos públicos, los presupuestos del ayuntamiento, que no es más que, que, tu presu, que tu presupuesto, ¿no? El presupuesto es que es una institución de la que también nos sentimos muy lejanos, la mayoría de los vecinos y vecinos, eh, pues tampoco somos partícipes de ella. O sea, es un instrumento, es un pretexto para poder hablar de pueblo y para poder, y para poder, para poder hacer pueblo, ¿no? Y en este sentido... Eh, pues en, ya desde el año 2012 iniciamos, iniciamos un proceso de participación ciudadana a través de una estrategia que denominamos, una estrategia de comunicación y participación que denominamos Peligros Suena. Y os voy a, a compartir pantalla con una pequeña presentación. Eso me deja y así me enrollo menos. Por tanto, en 2012 me, me saltan muchos preliminares, pero bueno, somos un equipo de gobierno joven que entramos, sustituimos a, no voy a hablar de partido, sustituimos a, a, a, a otras fuerzas políticas, entramos a gobernar en, en minoría en minoría, y entendíamos que nuestra forma de entender, y de entender esa gestión de lo local, tan cercana, tan directa al pueblo, el, pues bueno, no debía ser tan preocupante, eh, ilusos también, porque como jóvenes a veces, no, no debía ser tan preocupante el no tener mayoría en el pleno si éramos capaces de construir esas alianzas y, y, y, y esas mayorías en, en los discursos, en los debates y en las propuestas, en las propuestas eh, contando con, con la ciudadanía por lo tanto, entendimos la participación ciudadana como una herramienta fundamental para esa transformación social y empoderamiento de la población y vinieron los primeros presupuestos participativos ¿no? eh, de esos presupuestos y surgieron proyectos de cogestión donde los jóvenes eh, se implicaron en la creación de locales de ensayo, eh, en la creación de huertos sociales, eh, de huertos sociales y agroecológicos, o, o en la puesta en marcha de la radio municipal o de un festival, o de un festival joven de música alternativa, entre otros. ¿no? Como veis, muchas cuestiones relacionadas con, con los espacios de encuentro, fundamentalmente, que es lo que nos, de, nos demandan. En el ejercicio del presupuesto participativo, y vamos aterrizando, eh, surgió la creación de la asamblea, la asamblea que promomina los encuentros ju ju juveniles, ¿no? porque en nuestro presupuesto participativo empezamos a contar con los vecinos y las vecinas a través de, de encuentros vecinales en los barrios que se desarrollan en las plazas, y, eh, en donde los vecinos y las vecinas, pues pues junto con, con responsables del equipo de, del equipo de gobierno, no, pues hablan, hablan sobre el barrio, hablamos sobre el pueblo se, se, se, y a raíz de, de, de ese espacio deliberativo de se concretan propuestas que luego se trasladan, se trasladan a, a toda la dinámica del presupuesto participativo. No, no, no voy a entrar mucho en más detalle. ¿no? Una dinámica, eh, se recogen propuestas y, y estas propuestas luego ya se elevan se a, a comisiones técnicas y ciudadanas también de viabilidad. O se comprobamos en ese primer año que los jóvenes no participaban en, en este tipo de espacios. Pero sí fue a, a, raíz, a, a partir de ello la creación de este espacios de asambleas y encuentras jóvenes. ¿no? ¿Y cómo articulamos las asambleas y los encuentros juveniles? Bueno, ahí tenéis... Ahí tenéis un, una muestra donde el, en la esquina superior izquierda está el alcalde justo con el micro y estamos algunos con Aida, compañera concejala de Juventud, joven también, vale, joven también, el concejal de Economía y Hacienda, el técnico de Juventud, la, la, la presidenta también de, de, la, de, de, de nuestra asamblea juvenil, esto y yo, ¿no? ¿No? Y bueno, en este encuentro participaron unos 150. Jóvenes de, del municipio. Del el primer momento entendimos que, que era necesario hacer un trabajo específico con la juventud, que partía de escuchar sus necesidades, pero no podíamos quedarnos solo en eso. Eh, necesitábamos también captar sus motivaciones, eh, poder adaptar el lenguaje, a, el lenguaje nuestro de la institución y el lenguaje administrativo, ¿no? A, a, a nuestro, a ese espacio de relación con ellos y para nosotros lo más fundamental, no para nosotros, para ellos es que lo definen así, la implicación en el proceso. Eh, entendemos siempre todo en clave de proceso y de, de manera continua y esto no son actuaciones puntuales que se hacen en un momento determinado del año donde, bueno, eh, el... Bueno, que quedan las cosas bien, pero y, y luego el resto de años no sigue contando, no sigue contacto con ellos. Y nos planteamos, y se, y se le plantea, básicamente eso, que la población debe recuperar su identidad colectiva. Y que, y que debemos darle algo. Todas estas definiciones las han hecho vecinos y vecinas del pueblo, de la que sentirse parte y orgullosa de un proyecto común, ¿no? Romper la distancia entre los vecinos y los vecinos y poner en valor lo que nos une, ¿no? Así aparecieron, pues, distintas consecuencias, ¿no? Un aumento progresivo de la implicación, apariciones de nuevas entidades ciudadanas, fundamentalmente con, con muchos jóvenes, un trabajo con la juventud, recomendado con su, con su municipio, ¿Vale? Y una consolidación de, de un modelo, de un modelo ¿no? donde se crean distintos espacios que están siempre en relación. La jornada de encuentros juveniles, trabajo en redes, nos relacionamos con otra gente. ¿vale? Un, el programa Conoce tu Pueblo, con los alumnos del sexto de primaria, la creación de una oficina y una prueba de participación. O Peligros de que pues mmm, es un portal una plataforma digital que hemos puesto en marcha eh, el año pasado, eh, pues a partir de, de los encierros motivados por, por la COVID. ¿no? Ahí en nuestro portal, podéis echarle un vistazo, peligrodecide.es. Eh, Estoy dando pinceladas y ahora os, con, ahora os concreto. ¿no? Bueno, esos son eh, encuentros en el instituto con jóvenes o, o ahí hay una una, una en eh, los que los jóvenes votan y priorizan también ...sus propuestas en el terminado del año. Entonces, ¿qué os puedo contar de la Junta de este que que progresivamente se pues, ha ido implicando... ¿no? ...y apropiando del proceso de diferentes formas. ¿no? De manera organizada, por un lado, pero también de manera, de manera particular. Con más de 40 propuestas, los presupuestos participativos... ...implementadas y, y llevadas a cabo. Eh, las propuestas juveniles no entran dentro de un presupuesto... ...participativo juvenil, como a lo mejor estáis viendo... Eh, se integran dentro de la dinámica de la dinámica completa del presupuesto participativo de, del municipio. Contantes, constantes encuentros juveniles, la creación de una escuela de, de monitores y monitoras de tiempo libre, Peridron Sound, que, que es nuestro festival de música. ¿Vale? Eh, se nota también un aumento de la implicación juvenil en la vida política municipal, la cogestión de los propios espacios municipales, el espacio joven, la espiral, eh, el espacio joven, la espiral. Eh, el 80% de las actividades y del presupuesto que se dedica a política de juventud, que además que es una de las consejerías con mayor presupuesto, la deciden y, y, la, y, la, y, la, y la llevan a cabo a los jóvenes, o sea, no, no nos proponen propuestas y nosotros contratamos agentes externos para llevarlas a cabo, ¿no? para organizar talleres, actividades, que son ellos mismos quienes cogestionan esas actividades, y también un aumento de la participación en torno al, al, al voluntariado. Uh -huh. paso rápido y, y, y cuento rápido um, cómo nosotros articulamos eh, el proceso y, y concretamente traducido a los jóvenes ¿no? eh, partimos de una voluntad política ¿vale? que, que apuesta, que cree en la aplicación ciudadana y que, y que se apoya se, y que se apoya técnicamente eh, técnicamente en la estructura de, del ayuntamiento yo cuando llegué como entré, no existía la Consejería de Participación Ciudadana y bueno, la creamos, la pusimos en marcha, llevaba también juventud y participación ciudadana. Y a los técnicos que veía con, por lo menos, que habían los ojos cuando le contábamos estas cosas, ¿no? Y pasaban cierto interés, ya le explicaba eh, a todos y a todas que, que todos eran mmm, técnicos de participación ciudadana, que no teníamos personal contratado, pero que todos podían hacer ese trabajo. Entonces, la dinamizadora del Centro de las Mujeres. Y nuestro Centro de la Mujer y Técnica de Participación, el técnico de Juventud y Educación es técnico de Juventud y Participación, pero es que también nuestro jefe de Policía Local, el jefe de Policía Local y Participación, o nuestro encargado de Obras y Servicios, también se ha convertido en el mejor, en el mejor encargado de Obras y Servicios y y participación. Entonces, establecemos lo que denominamos grupos motores de participación ciudadana y bueno, siempre son vecinos y vecinas y también jóvenes, ¿no? Todo lo que de alguna manera cada año van revisando y autorregulando el proceso. Un proceso que es autorreglamentado. ¿Vale? Tenemos otro reglamento, son un documento que podemos compartir luego, eh, o podemos enviar por correo. Son otros documentos muy sencillos, con lenguajes ciudadanos, de cinco o seis folios, muy cortitos, eh, que define qué se hace, eh, qué es el presupuesto participativo, cómo se puede participar, cuáles son los distintos espacios, cómo se elaboran las propuestas, cómo se prioriza eh, y, cómo se, y, cómo se, y cómo se lleva a cabo luego la, la votación popular. Entonces... Ese otro reglamento, pues eso, eh, recoge que las propuestas en peligro pues, se, se establecen en distintos espacios deliberativos donde también están los encuentros juveniles y allí se recogen propuestas. ¿no? El, en nuestro caso, hacemos un trabajo todos los años en coordinación con nuestro instituto de enseñanza secundaria, y es Clara Campoamor, y, eh, y en, en espacios de tutoría los jóvenes de peligros eh, hacen una reflexión sobre cuestiones que ellos consideran necesarias eh, en dos claves. En clave de edad, me llamo María, tengo 14 años, estoy en segundo de eso, ¿no? Y entiende pues... Eh, y, y lo que me interesa o lo que me, veo que falta en el pueblo es esto, ¿no? Esa para, para desde mi clave de edad. Pero también le pregunt decimos a María o a Pedro, con esos 14, 12 o, o 16 años, ¿no? Hasta, hasta 18 años, ¿no? En el, en el segundo, de segundo bachillerato. Entonces, trabajamos de primero de eso a segundo de bachillerato. Que piensen también en clave de pueblo, ¿no? Y que, y que más allá de su edad, pues que piensen a ver qué cuentan en su casa, qué dicen sus hermanos mayores, sus sus primos, sus tíos, sus abuelos, y entonces, bueno, nos encontramos con propuestas eh, sobre todo de carácter social, de carácter social en estos, en estos últimos años eh, pintadas de verde, no, con mucha preocupación por el cuidado del entorno y también de los animales, no, en ese sentido, son la, la, las sensibilidades están yendo por ahí. Entonces, en ese trabajo que hacemos en el instituto, ellos, ellos mmm, debaten, Debaten, eh, priorizan sus propuestas cada uno en, en el espacio de su clase, y luego nos no las trasladan. ¿no? Eh, pero no, no se queda el trabajo. El, después van a, a los encuentros juveniles, los encuentros juveniles donde se encuentran con otros jóvenes, otros jóvenes del municipio, jóvenes más mayores que ellos, jóvenes que están en asociaciones juveniles, eh, en asociaciones juveniles y comparten también su, su priorización de propuestas eh, en un espacio más amplio donde normalmente en encuentros eh, que compartimos con espacios lúdicos y, y, espacios, y, y actividades y talleres crea y creativos, pues, pues concluye todo en un espacio de diálogo estructurado donde eh, jóvenes... Donde los jóvenes presentan sus propuestas, las debaten entre ellos, entre ellos y el equipo de gobierno, con el alcalde al frente, pues escucha y toma nota prácticamente y atiende a preguntas o cuestiones que, cuestiones que demanda. Eh, de esa priorización, de esa priorización de propuestas, hacen ellos, luego se traslada a una comisión de habilidad, donde con todas las propuestas que han, que han, que han salido de los espacios deliberativos de, deliberativo de propuestas del municipio, lo denominamos asamblea de barrio, seis asambleas de barrio, pues mmm, eh, responsables políticos, se invita a la oposición también, eh, técnicos municipales y vecinos y vecinas, siempre intentamos que en esa comisión de habilidad el número de vecinas y vecinas sea mayor a la de la a la de políticos y a la suma de políticos y técnicos, pues bueno, intentando aplicar criterios criterios de impacto social, de justicia, de viabilidad económica uh, económica y, y cuestiones competenciales, pues eh, elaboramos una papeleta con 20 propuestas 20 propuestas que luego se someten se someten a a un proceso de participación directa, a una votación popular donde ya es el pueblo quien, quien prioriza. Siempre, siempre, siempre nos aseguramos que al menos cuatro de esas propuestas, de esas 20 propuestas, hayan salido de los espacios de, de, de debate y de proposición, proposición juvenil. Normalmente eh, son más, suelen ser, suelen ser cinco o seis. Hasta siete, hasta siete propuestas no hemos encontrado. Por lo tanto, ellos están participando con sus debates con sus propuestas en cuestiones que afectan a la vida del pueblo y, y, y sobre la que luego ellos y, y el resto de las personas que quieren participar tienen la, la oportunidad de, de, en esa votación popular, priorizarla y, y en este caso las ocho propuestas más votadas durante los primeros años y ya en estos últimos las diez propuestas más votadas, eh, el equipo de gobierno las incorpora en el documento de presupuesto para el ejercicio municipal. Para para, para para el siguiente para el siguiente año eh, la, la voluntad política es de que de lo que el pueblo propone eh, y, y decide eh, se ejecuta no y para eso pues para es para eso una vez que se aprueban los presupuestos existen espacios de seguimiento y de control social también del pueblo de, de estas distintas medidas vale un poquillo por no enrollarme más el no ser el no sé si apuntaros, bueno, quizá esa diapositiva, clave de este proceso, ¿no? Voluntad política, transparencia, la dimensión de proceso, huir del academicismo, o sea, lenguaje inclusivo y lenguaje, lenguaje fácil, obra de confianza, determinamos que las pequeñas actuaciones eh, que mmm, generan, generan confianza en el proceso y también la institución, el ayuntamiento, que es una entidad tan lejana, ¿no? Muchas veces a, a la ciudadanía. Eh, la de aplicar, la de poner eh, recursos materiales económicos y humanos necesarios para... para para desarrollar este tipo de, de procesos ¿no? y, y de actuaciones eh, en cualquier. Se puso de moda, pongo el simple mismo ejemplo: se puso de moda el pádel y todos los ayuntamientos eh, cost, eh, construyeron pistas de pádel y contrataron monitores de pádel... para crear una escuela de pádel. Nadie se lo piensa y nadie lo discute, ¿no? Pero, pero no sé por qué los ayuntamientos no, no cuentan con técnicos de participación ciudadana ni, ni se dedican recursos ¿no? a, a este tipo de políticas. Eh, es clave eh, generar alianzas también con otros municipios y, y con otra gente como es la Universidad de Granada y aquí está el ejemplo hoy Distinto, buscar distintos lenguajes para, para el mismo mensaje participación en mayúsculas y no dejar nadie allá afuera ¿no? últimamente eh, ahora con la COVID lo de no dejar nadie atrás eh, pues se pues ha puesto de moda ¿no? Pero bueno, esto lo intentamos predicar desde, desde hace muchísimo tiempo Retos de futuro: seguir invirtiendo, seguir tiempo, recursos y, y no perder la creencia en la participación como motor de cohesión social. Eh, combinar lo presencial con lo digital como, como, como complementario, pero bueno, nosotros le damos mucho peso a lo presencial, la participación como pedagogía de la democracia, del conocimiento y el funcionamiento de las administraciones, adoptar las, meto las metodologías, ¿no? las nuevas formas de relación social, y esto tiene que ver sobre todo eh, eh, con los jóvenes en particular, ¿vale? Eh, y también... Por otro lado, nos preocupa mucho la participación como fórmula para optimizar recursos, eh, una gestión más sostenible de, del ayuntamiento, de sus políticas, ¿vale? La participación como medio de organización social que prima lo colectivo. Eh, apostar desde estos procesos por nuevos modelos de economía social, ecológica y caminar hacia el cambio de un modelo productivo también, eh, introducir estos debates y bueno, eh, buscando, buscamos ya, ya desde este año lo hemos hecho, eh, alineamos nuestra propuesta con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. No sé, Sandra, si tienes por allá mano, acceso el, un pequeño videíto que, que te he pasado, al final el enlace, lo puedes poner y si no, pues... Eh, paso directamente a que me hagáis preguntitas. Voy a intentarlo, pero creo que finalmente, como te he visto que lo compartías tú, eh, Pani, o sea, he llegado a verlo en la pantalla, pensé que, que tú podías. Voy a intentarlo yo. Me pasó ¿no? un enlace de YouTube al, al Telegram. Mira, a ver. Ah, vale, pues voy a verlo. Es que ya lo coge, pero ha sido largo. Vale. Eh, mientras si hay algún tipo de preguntas, ya sea en el chat o activando micro o cámara, eh, por favor. Eh, eh, sentiros libres de, de hacerlo vamos a ir vamos a poner esto mira, perdona está relacionada, buenas tardes está relacionada con lo de nuestro grupo es para ver cuando seguimos desarrollando las ideas que hemos dicho ahora este rato que nos hemos juntado hoy eh, vamos, eh, ahora mismo cuando termine la intervención de Pani, el vídeo y tal, eh, lo aclaramos si, si os parece, ¿vale? O sea, ahora mejor preguntas para no, no desdibujar mucho eh, la exposición de, de Pani, mejor preguntas que tengan que ver con eso y ahora al final, eh, en cuestión de 10-15 minutos, comentamos esas dudas que tengáis sobre el mecanismo de, del curso, ¿vale? Vale, perfecto, creía que te refería a dudas... En... Ah, no, pero no hay, no hay ningún problema, no, no preocuparse. Uh -huh. Voy a poner... Vale, es un vídeo de uno de nuestros encuentros de participación juvenil donde, bueno, se juntan distintas actividades, como hemos dicho, creativas, eh, lúdicas y, y luego eh, se crea un, ese espacio de diálogo estructurado entre los jóvenes y sus propuestas, donde hablan ellos con ellos, con ellos, ¿entiendes? Porque se proponen, eh, debaten entre ellos mismos y nosotros, nosotros como tipo de gobierno, pues, como tipo de, de gobierno, escuchamos y tomamos nota, que es lo que toca. Ahora. Pues no sé si estáis viendo la pantalla. A ver. ¿Se me escucha? Sí. Vale. ¿Veis la pantalla? Yo sí la veo. Sí, sí, vale, sí, sí, sí me se me ve. Dicen que sí. Vale. Lo comparto. Le has quitado la música, ¿no, Sandra? Yo sí la estoy escuchando, lo que no sé si vosotros la escucháis. No escuché la música, vale, no sé si eso lo No, puedo no pasa si nada, puedo. no pasa nada. Así que vale, voy, dejo, voy vale. comentando, ¿vale? Vale. Bueno, eso es muy tempranito. Por la mañana, pues bueno, creamos espacios de confianza, de juego y, y se crean las condiciones previas para poder trabajar. ¿No? Es, es fundamental. Llegar a un sitio y ponerse a hablar de cosas serias no suele funcionar. Y como veis ya, nos, nos sentamos y, y nos ponemos un poco más formales. Siempre hay jóvenes dinamizando el proceso. O sea, nuestro papel es uh -huh. intentar ser lo más testimonial posible ¿no? en ese sentido. todo como proceso pedagógico y de aprendizaje, cada uno de los momentos de, de los encuentros y, y actividades, y bueno, fundamental es la propuesta siempre, en cualquier proceso participativo, el espacio de encuentro y la propuesta. Ahí están trabajando sobre la concreción de sus propuestas, diálogo con responsables políticos, La media de intervención es mmm, distinta, de voces distintas en un encuentro de este tipo. Eh, en este en concreto, pues fue de un tercio de los participantes, ¿no? claro O tomaron la palabra en, en cualquier momento, ¿no? Y bueno, todos los encuentros, pues también eh, se mezclan con espacio de, de diversión. Hay, aquí hay chavales desde los 12, 13 años hasta los 30, y también es un, son espacios donde eh, distintas, distintas etapas de la juventud se mezclan y se encuentran y, y conviven, ¿no? Y, y bueno, surgen cosas mucho más enriquecedoras ¿no? que, que las típicas de, lo, de los grupos de iguales. Las actividades las eligen y las deciden ellos siempre en, en, cada, en cada momento. La música es fundamental ¿no? eh, también en nuestro encuentro juvenil. En peligro hay escuelas importantes de danza urbana, además, y eh, es algo que, que estamos potenciando. Eso es una gincana donde a través de diferentes pruebas eh, se... Se va descubriendo, se va haciendo, se va reflejando sobre el sentido de la participación y el sentido de los valores de la participación. Ahí, no. Ahí solo ve, veis los juegos, ¿no? los juegos, pero es un proceso totalmente pedagógico. Todos los talleres, como he dicho, todos los juegos, todas las actividades eh, organizadas y, y propuestas por ellas. Nosotros facilitamos los recursos. reflexión o sea, continua y aprendía de ellos eh, una la participación debe de ser divertida vale divertida y, y dos la verdadera participación es la que hace que nos impliquemos en, en procesos de, en procesos más pues, de cambio ¿no? y, y, y de mejora de, de la realidad O sea la no la participación como algo puntual y como la, la mera asistencia a una actividad organice ben, venga de, de donde venga. ¿no? Bueno, son, son parte del aprendizaje. Sirve también este tipo de procesos para que ellos conozcan el funcionamiento y, los, y las tripas del ayuntamiento y de, y de la institución. Hablamos de competencias, eh, de competencias de las directas del ayuntamiento, de las, de las comunidades autónomas. Yo pongo un último ejemplo. En el segundo año, eh, se cuando ya conocieron la dinámica, se pusieron de acuerdo para eh, pedir la implantación, del bachillerato en peligro solamente teníamos de primero a cuarto de eso los jóvenes que querían hacer bachillerato se tenían que, que venir a granada y le explicamos que, que no que una competencia que es de que de la junta de andalucía y que, ni, que no es cuestión ni del alcalde ni que todo el pueblo todos los jóvenes estudiantes y su familia ¿no? lo, lo, lo queramos ¿no? y que el alcalde de ahí no, no podía hacer nada más que trasladar esa petición que ya venía haciéndose desde hace años. Entonces, ellos insistieron, insistieron en que mmm, aunque estuviera fuera de las competencias y se saliera ser el proceso participativo que querían llevarlas adelante, se creó la plataforma Peligros merece el bachillerato con la implicación de alumnado, de, la, de toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, familias y el ayuntamiento acompañando. Bueno, el, un año y medio después conseguimos que el bachillerato llegase a Peligros y y nada, entonces sé. por cerrar mi intervención y así me hacer preguntas, bueno, eh, tenemos bachillerato, ya tenemos nuestras primeras promociones y ahora mismo cualquier joven que tenga, que tenga ahora mismo 18, 20 años, eh, durante seis años de su vida estado participando en este tipo de procesos. Siempre lo, lo comento, ¿no? Los futuros, las futuras concejales, concejales, o alcaldesas de peligro, sean del partido que sea, eh, en la, en la participación ya va dentro de su ADN. Creemos que ese es el mejor, el legado más importante que hemos podido dejar en estos años de, de responsabilidad en la política municipal. Pues muchísimas gracias por la intervención Pani, yo no sé si hay preguntas, yo desde luego que lo digo cada vez que te escucho, pero, pero vamos, eh, os voy a pedir empadronarme en peligro, lo tengo muy claro, Bienvenida. porque la verdad es que es maravilloso, me alegro muchísimo de que ya tengáis ese bachillerato en peligro, qué mejor ejemplo de ese éxito y de, de la movilización de la juventud, ¿no? eso que decías de la juventud no, no se moviliza, la juventud no participa, eso es un ejemplo de que les, les habéis ofrecido los canales y que, y que ellas participan, toman el relevo y además deciden que quieren exigir ese bachillerato. O sea, me parece, me parece maravilloso desde luego. Yo no sé si hay preguntas para Pani, de, del proyecto de Pani, de, de qué están haciendo, de qué van a hacer. Si hay preguntas en, este, en ese sentido antes de pasar a las cuestiones generales. Yo tenía una pregunta. Un... Ay, sí Bueno, eh, soy Juanmi, eh, concejal del Ayuntamiento del consejo eh, en Sevilla. Eh, con lo que has dicho, Pani, de incluir eh, los proyectos que elaboran los propios jóvenes eh, en el presupuesto de, del ayuntamiento, depende del proyecto que sea, tendrá un presupuesto o tendrá otro totalmente distinto. ¿Vosotros ponéis un límite de presupuesto para estos proyectos? Hola, Juanmi. Eh. Buen, buen municipio y buen ayuntamiento, el Saucejo también, no conozco, ¿vale? El, somos ahí también sui generis, tenemos nuestro estilo propio. Eh, Muchos presupuestos participativos pues se elaboran partidas, ¿no? Y tenemos pues tanto dinero para obras en barrio, tanto dinero pues que se dedica para fiestas y tanto dinero que se dedica por ejemplo para la para, para, para participación de los jóvenes, ¿no? Normalmente el, cuando se, cuando se desglosa eh, ya el presupuesto previamente, como siempre, como pasan todos los presupuestos municipales, las partidas dedicadas a los jóvenes eh, suelen ser mucho más cortitas. Si eres concejal de juventud, eres concejal de juventud Juanmí? mí pues entonces lo sufren, ¿no? Sabes que tienes que pelearte para que tus compas te dejen un poquito más de dinero para hacer política, ¿no? En este sentido. Entonces nosotros no establecemos límites y partidas. Se propone y siempre en la comisión de viabilidad se intenta aplicar el sentido común. Cuando algunas propuestas exceden de gasto, a veces, por ejemplo, la gente han tenido que ver con instalaciones deportivas, ¿No? en ese en ese vídeo que habéis visto en ese encuentro eh, la, se reunieron se pusieron a una lo, la, lo de, los jóvenes de la escuela de baloncesto las la, la, la, la jóvenes del voleibol eran pues, todas, todas, todas, todas mujeres del voleibol y también los de la escuela de la escuela municipal de fútbol sala ¿no? entonces hicieron allí como una una defensa de los deportes más minoritarios no en peligro de un pueblo muy futbolero ¿no? Y bueno, hicieron unas propuestas de mejora de instalaciones considerables. Lo que hemos hecho es llevar a cabo esa mejora de infraestructura en dos ejercicios presupuestarios, ¿no? Porque si no salía de rango. Lo que nunca vamos a dejar es de llevarlas a cabo si el pueblo finalmente las prioriza. Las prioriza el pueblo, no los jóvenes. O sea, los jóvenes son vecinos más que proponen, ¿vale? Pero no, no, no le ponemos partidas de entrada. Vale, vale. Muchas gracias por tu intervención, Juanmi. Si hay alguna pregunta más para Pani, si no pasamos a, a cuestiones generales que tengáis. Es que si acotamos partida, al final los jóvenes se reducen a la mínima expresión. Y, y, y lo siento, ¿entiendes? un despropósito por parte de todas las administraciones públicas, todas. Ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno del de país, todo. Pues estupendo. Pues, Pani, muchas gracias como siempre. Vamos a pasar a resolver unas cuestiones generales. Gracias por atender siempre nuestra llamada. Gracias por la labor que estoy haciendo. Gracias porque, bueno, sois el ejemplo de, de, de participación, de además de ese acompañamiento. Que me, me gusta muchísimo cómo eh, eh, los chicos y chicas están en todo el proceso decidiendo cómo vuestra intervenciones es acompañar y no guiar de manera jerárquica eh, un proceso y, y me, parece, me parece un ejemplo muy bueno. De hecho, estábamos comentando a los compañeros que había algunas cosas de tu presentación que si nos la puedes pasar, queremos también tener en cuenta para, para, para nosotros, para repensar algunas cosas. Sí, puedes puede facilitar mi correo electrónico y, y, y nada, encantado de compartir, no es mío, es del pueblo y de, es de un pueblo que participa, además. ¿vale? Pues, ¿sí? Entonces, muchas gracias por, por estar preocupados por estas cuestiones. ¿vale? Muchas gracias, Fanny. Pues ahora sí, vamos a cerrar. Eh, ¿Me puedo eh, merendar, a... no? Sí, ya te dejamos, Fanny, eh, gracias. Que, te atiende, que te tome el café, que lo que quiera, que atiendas a tu hija, que, sabe, que sé que está por ahí también. Sí. Eh, bueno, pues cuestiones generales, había antes una duda, no me acuerdo de quién era exactamente. Eh, había una duda antes de una compañera que creo que había preguntado que cuánto tiempo había para terminar este tema como de la ficha que se presenta en el día 24. Eh, nosotros hemos estimado que lo necesario para terminar esa ficha serían dos sesiones que hagáis vosotros de manera autónoma, pero que con, podéis contar con nuestra dinamización, con nuestra, eh, bueno, nuestro apoyo, si necesitáis que eh, haya alguien a nivel experto guiando esto, lo que necesitéis. Eh, nosotros hemos estimado eso pero habrá grupos que igual pues, terminen en, en una sola sesión, que hagan eh, hora y media, otras personas que hagan dos sesiones cortitas de media hora y que puedan terminarlo. Esto es una cuestión interna de los grupos, por eso vamos a pedir, creo que ya lo habéis hecho, pero si no, que os deis los correos o si no, que nos permitáis a, a nosotras facilitaros entre vosotros, entre los grupos los correos para que os podáis poner en contacto. Si queréis otro, otro medio a nivel más informal, eh, ya sea Telegram o cualquier otro, pues os animamos también a ello. Eh, y eh, la cuestión es que os podáis organizar estos tres, estos tres grupos que han salido de manera autónoma y que presentéis ese ficha 24, eh, donde haremos un evento donde seréis vosotros esta vez, ya nosotros y nosotras nos callamos y seréis vosotros los que eh, comentéis ¿Cuál es el proyecto resultante? ¿Qué ha salido? ¿Cuáles han sido vuestras dudas, vuestras experiencias? Si queréis llevar a cabo este proyecto, ya sea a nivel eh, educativo en vuestros colegios, si que hay algunos sois profesores, y otro a nivel técnico, como puede ser Juanmi que acaba de, de comentar, si, o si se ha hecho algo parecido, todo lo que queráis aportar y, y comentar será bienvenido. Entonces, bueno, pues eso a nivel un poco ya autónomo, nosotros estaremos ese 24, pero ya os decimos, os podemos acompañar si nos escribís y nos decís el día 18 vamos a reunirnos, eh, equipo medialab queremos que, que estéis presentes, nosotros estaremos en esa, en esa reunión que hagáis, eh, podemos facilitaros si necesitáis, por ejemplo, una sala de Zoom, os la facilitamos, si queréis lo, lo que necesitéis, que, que podamos guiar y acompañaros en, en el proceso de elaboración de, de esta bueno, de este proyecto que le llamamos ficha, pero bueno, es un proyecto. ¿Alguna, ¿Alguna duda al respecto? ¿Os habéis dado los contactos? ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si el chat, que no lo estaba mirando. Yo tengo una duda también sí. con respecto a esto. Eh, es sí, sí, estoy, que estoy ahora estoy... mismo? ¿Todo bien? No. Est estoy pues porque estoy poco... teniendo un Curso. Un momentito que se le ha activado el micro Antonia, creo, y estamos escuchando que está guerreando con algún peque. No hay problema, Antonia, no te preocupes, esto son cosas de, del directo. Dime, Juanmi. Eh, ahora mismo estoy un poco perdido en la programación. Eh, la semana que viene volvemos a tener clases. Vale. Eh, lo, que nosotros, eh, lo digo por encima... organizar la, las que son extraordinarias para trabajar claro. con el grupo. Eh, la, la que vosotros Ahora lo que viene es lo que vosotros necesitéis para la elaboración de este proyecto. Nosotros nos volvemos a reunir así formalmente el día 24 donde ya se verá el resultado. Madre la organización madre. de qué día os viene bien o qué hora no queríamos imponerlo nosotras porque habrá gente que que bueno que, y grupos incluso que, que este proyecto pues, lo puedan hacer en una hora. Habrá personas que necesiten varios días o que necesiten media hora. Entonces no queríamos nosotras imponeros como qué días reuniros para hacer esto. Entonces podéis hacerlo, es que no sé, incluso o cambiar de canal, hacerlo a través de Google Meet o de Zoom, o de... que, que ahora lo que viene es autónomo. Nosotros lo que lo que veremos, digamos, aunque os podemos acompañar en ese proceso si queréis, es el resultado del día 24 que nos reuniremos como hoy. La diferencia es que esta vez hablaréis vosotros de dudas, de experiencias que hayáis tenido en vuestros municipios, si queréis, eh, de, de, de, de, bueno, de lo que queráis, de, de bueno, pues yo creo que en el proyecto ha faltado esto, o, o esta parte me resulta interesante o lo que, lo que queráis entonces ese Bien. 24 sería como la reunión como dices del curso final y estas reuniones para la elaboración de este proyecto, de esta ficha, las dictáis vosotros, por eso decíamos el tema de los contactos uh -huh. si os parece una compañera decía en el chat que, o, que podemos facilitar los contactos hay alguien que no quiera que se le facilite el contacto por ley de protección de datos, nos lo puede decir eh, de manera privada en, en, en el correo electrónico, vale. no hace falta que, que lo escribáis aquí si alguien no está de acuerdo, por favor que lo diga y no hay ningún tipo de problema en que no se facilite su, su correo. Si, no, si queréis también de manera más ágil daros contacto, teléfono, lo que queráis, también tenéis esa opción. ¿vale? ¿Os parece vale. entonces buena idea que, que demos lo, los correos? ¿sabes? Es decir, el grupo 1, hagamos un, un correo y os pongamos en contacto. Sí, por mí ¿De sí. Acuerdo? De acuerdo, pues... Estupendo, Antonia, pues hacemos, hacemos eso, ¿vale? Os ponemos en contacto a los grupos y si necesitáis, vuelvo a repetir, esos días que os runáis o ese día, eh, hasta antes del 24 para hacer esto, si necesitáis de nuestro apoyo, de todas maneras si nos avisáis, nosotras estaremos, eh, de nuestro apoyo, de nuestra guía, si queréis algún, no sé, eh, mira, pues nos falta algo de conocimiento experto, eh, Equipo Media Lab, ¿nos podéis facilitar algo? Podemos buscar a alguien de la universidad que os guíe, o nosotras mismas, que es lo que necesitéis, medio, Zoom, lo que queráis, pues pues vamos comentando y que, que os sintáis que, que no aunque la organización sea autónoma, no estáis solo mientras que estéis organizando este proyecto final que veremos el día 24, ¿vale? Y como siempre, para el día 24 recibiréis un correo un par de días antes con la sala y con todas las instrucciones como siempre, ¿vale? Cerramos entonces, damos por concluida la sesión. Yo creo que quedamos por concluida la sesión, ¿de acuerdo? Aquí dice Antonia, no nos hemos dado los contactos, no te preocupes, lo hacemos por correo. Eh, cualquier cosa nos podéis escribir a medialapa.go.ugr.es o el teléfono que lo tenéis también en Google. Eh, y bueno, de 8 a 3 pues, podéis contactarnos cuando, cuando queráis, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todas por la participación, ¿vale? Hasta pronto. Gracias.